la capitana Valery Sánchez. Hay que destacar que varios días nosotros tras ella no hemos podido eh, localizar. La verdad de, debido a que nos expresan que las la misma se encuentra realizando labores en distintos puntos de la ciudad ante este coronavirus, el cual la provincia ha registrado 55 pruebas procesadas. Eh, para un total de casos acumulados de 803 personas han, sido positivas de, han salido positivas del COVID-19 y una, una positividad de 4.47 de esas personas eh, han tenido un total de 84 personas fallecidas. Destacar que ya esta provincia de Duarte lleva varias semanas sin que se reporten casos positivos de COVID-19, sin embargo, en las redes sociales eh, a muchas personas han hablado sobre un nuevo rebrote, lo cual eh, asegura en verdad que algunos eh, centros de salud privado de esta ciudad se encuentran varias personas... Eh, In, ingresadas, de, contagiadas del COVID-19, información que nosotros no hemos podido confirmar hasta el momento, hemos hecho todo lo necesario, pero hasta el momento ha sido imposible de verificar esta información. Lo que sí es, lo que sí es real es los datos actualizados que acaba de dar en su boletín número 88 el Ministerio de Salud Pública en torno a esta pandemia del COVID-19 en la provincia de Duarte. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes una vez al estudio. Okay. Gracias, Arismendi. Entonces, la noticia es que no ha podido comunicarse con la, con la directora. Okay. Eh, que...